Soy María Teresa Pisuñer, doctora en psicología, he trabajado muchos años en el Hospital Vallebrón, Materno-Infantil de Vallebrón, uh, con todo lo que es uh, los embarazos de riesgo, mm, con obstetricia y ginecología, y también con los niños que, que no van bien en el servicio de neonatología de, de Vallebrón. ¿eh? En todo este largo recorrido, pues, uh, me he ido especializando en el tema del duelo, uh, viendo que, que era un tema que necesitaba de más atención y, y que estaba poco cuidado. ¿Mm? Hay que decir que los profesionales siempre han sido muy sensibles a, a este tema del duelo perinatal y ha sido con ellos como hemos ido avanzando y conociendo cada vez más que hay que tratar el duelo de los de las padres que van a ser padres uh, si pierden durante el embarazo su hijo o hija y después en neonatos, pues también si lo pierden en los primeros días de vida. La muerte gestacional es muchas veces una muerte inesperada que no prevista y, y es muy difícil porque el hijo no empieza el día de la fecundación, sino que cuando deseas un hijo es una larga historia ya que viene no solo de tu vida, sino de, de tus padres, de tus abuelos, de la historia familiar, de cómo te han explicado y cómo has vivido tú también la familia, los hijos, tus, tus propios padres. Y, y entonces el querer tener un hijo es como una continuidad de todo lo vivido y es una confluencia de, de dos vidas que cada uno ha tenido su propia historia, que, que se juntan y que a partir de ese momento este hijo tendrá que incorporar las dos vidas de los padres, ¿no? pero es la primera piedra también de, de una primera historia familiar, cuando es el primer hijo y, y los siguientes también, y que es muy importante este lugar en que ocupas dentro de la familia y cómo se respeta este momento tan importante para, para los padres y para ese niño. ¿no? Uh, el perder el hijo es uh, un poco continuar con toda esta historia y respetarla, porque físicamente se puede perder en algún momento del embarazo, pero en cambio toda esta historia continúa y es muy importante de que se respete. A nivel del duelo neonatal, pues el hijo ya ha nacido y, y es difícil también para todos uh, despedirte una vez uh, ha nacido y lo has conocido. Y, y es también muy importante que a nivel profesional se te acompañe, que esto es, siempre lo quiero mencionar, la importancia de los profesionales que te acompañen en, en este proceso. Es muy importante esto que explicas, porque desde el momento que entras en el hospital, desde la administrativa que te recibe, hasta el momento que te vas ya de alta, todo este recorrido, todo el equipo con quien tratas y que te atiende, eh, es esencial que sea sensible, que haya una continuidad entre un profesional y en otro, que te sientas escuchada, que sientas que... ...que realmente estás perdiendo un hijo, todo estando embarazada y que no lo conoces todavía... ...que te traten como madre, como padre... ...y que respeten todas las etapas de esta pérdida con, con atención, con empatía... ...y sabiendo comunicar bien con estas parejas porque hay mucho sufrimiento... ...y es como todo lo del duelo perinatal siempre un poco etéreo... ...etéreo porque queda en el aire... Parece que, que no hay nada concreto uh, que atender, pero que en cambio sí que hay. Hay un padre, una madre y un hijo que, que se ha perdido. Y todo este trato mm, es todo el equipo que lo tiene que tratar y, y hasta el final es importante que, que sea así para que puedas quedar con un duelo que pueda ir avanzando bien. Esta etapa mm, dentro del hospital es indispensable es indispensable, es uno de los puntos básicos para que uh, esta etapa pueda ser bien reconocida y, y integrada dentro del duelo. Bien, yo he trabajado estos años en Vallebrón, que es el hospital de tercera uh, nivel, uh, y allí es donde llegan las situaciones más críticas y hay un gran volumen de... De, de pérdidas y de casos muy graves que llegan en estos momentos a nivel de, del embarazo y de neonatología. Entonces allí se puede ver toda la exigencia emocional que necesitan estos uh, profesionales, no solo técnica, sino además emocional, porque atender todo a estos padres continuamente es, es muy intenso para cada uno de ellos. Técnicamente ya hay mucho trabajo y son muchos niños, pero es que emocionalmente a veces tienen que estar despidiendo un, un hijo en neonatos. Uh, y cinco minutos después pues, está llegando un niño que, que va a vivir y que, que, que va a mejorar y que hay que atender a la, a la familia como partiendo de cero otra vez. ¿no? Entonces todas estas emociones y también en ginecología constantemente de pérdidas, de interrupciones médicas de embarazo, de óbitos, de embarazos que de repente pues, no hay latido de corazón, para los uh, profesionales es muy importante estar bien preparados. Ahora, hoy en día, ya no es solo depende de quién te toque, sino que es, es muy necesaria una formación y que se trate como algo indispensable, porque tiene que ver con el duelo de los padres, pero es que también tiene que ver en el bienestar profesional y personal de los profesionales, porque uh, a veces, en, en partos, pues pueden haber tres, cuatro pérdidas por semana. Entonces, las matronas, sobre todo, y los ginecólogos, uh, es, es muy duro para, para ellos, ¿no? Entonces, se necesita mucha formación y se necesita, lo que hemos creado en Vallebrón, grupos de atención para que puedan expresar esta, estas dificultades y estos duelos en voz alta y sean reconocidas y puedan llorar, que a veces parecía que los médicos no estaba bien que llorasen, y después que mejora mucho la comunicación entre ellos, entre médicos, enfermeras, llevadoras, y esto hace que, que mejore mucho la atención también a los pacientes. En cuanto al duelo, es muy importante, primero, punto número uno, Uh, de que la pareja esté bien, mm, el, el que pase en una pareja que está bien, que está unida, que está disfrutando de este embarazo, que esto yo creo que siempre es precioso, los padres que, que pierden un hijo que dicen, bueno, mm, hemos sido muy felices ¿no? en este embarazo y esto es muy importante, uh, que, que haya esta compenetración ya antes de que pase la pérdida, porque después es muy necesario que esta comunicación perdure y, y estén conjuntamente, los dos, uh, uno al lado del otro. Um, el, el despedirse bien también físicamente del hijo también es, es a considerar uh, en cuanto uh, si a si ha fallecido antes pues, de, de la fecha del nacimiento, durante el embarazo. Es muy importante que este hijo o hija se, se entregue a los brazos de la madre y el padre porque es un momento único que se les deje a solas, que puedan estar ellos tres, y que esta familia, que será siempre más así, ¿no? de ellos tres, uh, puede estar juntos, puedan uh, besar a su hijo hija, puedan abrazarlo, puedan mencionarlo por su nombre, llamarlo por su nombre, puedan estar el rato que quieran, y que se respete esa, esa intimidad, porque esto es muy importante porque quedará para siempre aquello de las, las cosas que se cierran bien, pues este duelo bien cerrado físicamente con el hijo o hija uh, hace que, que se consolide mucho el duelo y que permanezca siempre esta, esta escena, esta imagen integrada uh, para la familia, ¿no? Entonces, los profesionales tienen que saber muy bien cómo presentar esto, ¿no? Porque hay que decir que si en estos momentos de la pérdida, cuando se ofrece el ver el hijo o hija, um, primero hay como una reacción brusca, como diciendo, uff, ¿qué me estás diciendo? Yo esto es que ni lo había pensado, ¿no? Claro, ¿cómo vas a pensar en esta escena? ¿no? Pero es aquí donde las llevadoras, los ginecólogos, lo que decimos del equipo, cómo se ha ido presentando hasta ese momento del parto, cómo esta pareja se va a sentir apoyada y más bien respaldada para que lo haga porque yo creo que a veces hay que hacer de que lleguen a este punto porque es muy importante que lo hagan. Cambia mucho las parejas que, que se dejan convencer o que muchas ya dicen que sí desde el principio, a las que dicen que no y se van con el no, porque a veces también hemos tenido situaciones que han querido volver atrás, y ya no se puede, esto también hay que decirlo, es irreversible, es este momento o nunca más, ¿no? Entonces, uh, el trabajo que hay que hacer allí, que a veces se dice, bueno, es que no me lo dijeron, o me lo dijeron rápido en, en escenas diferentes, y no, me, no supe qué hacer, porque en ese momento no sabía qué decidir, y es verdad, pero allí es, es donde se ve el trabajo de equipo para que esto sea así. ¿no? Entonces las parejas se van muy, con mucha serenidad, mucha tranquilidad de este momento de despedida. Y en neonatos, uh, con el bebé pues que, que, que se muere, uh, en, en los boxes donde están pues, las cunas o las incubadoras, se posibilita también un espacio, ya sea dentro de los boxes, con, con un biombo para que haya una cierta intimidad, porque son lugares donde hay más padres y niños. O si no, cuando se puede, uh, se intenta trasladarlo a, a un box individual, que entonces ahí está, se está mucho mejor porque hay más intimidad. En todos los casos también a veces cuesta para los padres uh, aceptar que este niño o niña muera en los brazos, pero también uh, si se trabaja bien puede morir con los padres juntos. Uh, poco a poco el proceso de muerte pues a veces es lento y a veces puede durar bastante rato y, y a veces pueden entrar también otros familiares y, y se van despidiendo que también les queda como un bienestar interior muy muy grande. A veces son padres que han tenido semanas, su hijo en neonatos, y no lo han podido ni coger. Solo tocarlo un poquito, ¿no? Entonces, claro, es la primera vez que lo tienen en brazos, sin tubos, sin, sin nada. Entonces, son unas uh, despedidas muy emocionantes y que, y que son fundamentales. Yo creo que esto, siempre insisto, que es fundamental que también los profesionales sepan la importancia de esto, de esto que necesita tiempo, necesita dedicación necesita un buen nivel de comunicación con los padres que, que, que están muy afectados, se necesita cercanía también corporal, ¿no? lenguaje no verbal, ¿no? también mucha, mucha cercanía, y saber también ponerse en, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, decir, mira, estamos aquí, uh, estamos con vosotros, os dejamos aquí, cualquier cosa estamos aquí al lado. ¿no? Entonces este seguimiento es importante. Y cuántos padres no se han ido de neonatos um, diciendo, nunca hubiera pensado que, que habiendo fallecido mi hijo me iría con esta serenidad, con este amor, con, con este bienestar que, que tengo de cómo ha podido vivir este y morir, vivir y morir, porque algunos han estado tiempo allí y con este acompañamiento. <risas> Sí, muy bien. El, el duelo saludable, yo creo que es el duelo aquel que se puede transformar de tristeza uh, con el tiempo en un duelo que, que dé vida otra vez, que, que incorpore la vida otra vez y que la incorpore con, con esta muerte, o sea, que lo que dicen muchos los padres es que ya no somos los mismos. Uh, ya no podemos decir, bueno, es que somos los mismos de antes. No, no, es que todo nos ha cambiado todo y siendo hijos de, de pocos meses de embarazo, a veces de semanas, ¿no? pero de que ya no somos los mismos, hemos podido vivir con, este, con esta experiencia, los valores de la vida, lo importante de la vida, antes vivíamos con, con otras frivolidades, ¿no? o con cosas que ahora nos parecen poco importantes, y, y el hecho de que, de que te cambie y que puedas incorporar este hijo o hija para siempre más, ¿no? como parte de tu historia familiar. Entonces, un poco para citar las situaciones importantes, uno lo que he dicho de la pareja, muy importante que la pareja esté unida y permanezca unida, porque hay que decir que el duelo del hombre y la mujer es totalmente diferente, porque la mujer es la que vive eh, el embarazo, lo tiene dentro de ella, Uh, tiene el hijo dentro, lo siente, tiene las patadas, uh, da luz, tiene, está activa en el parto uh, y el hombre siempre es más exterior, pero en cambio el hombre tiene un papel siempre fundamental, pero aquí en el momento del duelo es fundamental que el hombre esté muy cerca de la mujer, porque hay el riesgo que a veces se ve de que el hombre en estos casos pues queda como un poco ajeno, ¿no? porque para la mujer... La situación corporal es tan importante, eh, ha pasado todo en su cuerpo y lleva tiempo con este bebé dentro, uh, que a veces el hombre mm, se siente como un poco apartado, que socialmente también de, queda apartado, y si no está muy al cuidado, uh, puede, pueden distanciarse. ¿no? Entonces es muy importante decir que el hombre tiene un papel fundamental para la mujer para que esté a su lado porque ella la única persona que quiere, es a su pareja, en esos momentos, sobre todo al principio, ¿no? Entonces, uh, uh, a nivel también profesional lo que he dicho, el trato a nivel profesional, y después a nivel familiar y social, que también ir muy a poco a poco, ¿no? respetar mucho el tiempo para que todo se ponga en, en su lugar, ¿no? porque a nivel social es un duelo no reconocido, silenciado, y que más bien todo el mundo quiere que se termine rápido, ¿no? aquellas expresiones terribles ¿no? de que sois jóvenes, ya tendrás otro, ellos quieren estar, hacer el duelo de, de este que tienen, y, y quieren que, que todo esto favorezca esta tranquilidad de ir poco a poco respetando la, la, de la intimidad a, a, a la vida de fuera y, y que esto se pueda respetar. Cuanto más se respeta, claro que es doloroso. A veces, hay muchas veces que el esfuerzo, el dolor no gusta. Es que no sé qué es. Es que si hablamos del tema, lloramos. Bueno, es que claro, hay que llorar, ¿no? O si le saco el tema a mi mujer, se pone a llorar. Bueno, pero es que quieres, hace 10 días que ha pasado, es que no puede hacer nada más, ¿no? O no tenemos ganas de salir. Bueno, claro que no. Entonces, cuanto más se respetan estas primeras etapas en la intimidad y, y según te sientes, mejor entras a... Uh, poco a poco ya la vida de, de siempre o social no uh, es un poco como un precipicio que hay que bajar para después subir lo que no puedes hacer es un puente y, y hacer hago un puente y paso al otro lado no entonces esto es muy importante que lo respeten los demás que se respete uno mismo y que si estás trabajando también te tomes tu tiempo para volver ¿no? porque esto tiene que ser respetado y por suerte Um, hay las, también las bajas maternales y, y espero que las paternales que es fundamental también para que esto acabe lo mejor posible que sí. está muy poco respetado, sí, muy poco respetado y, y sobre todo la situación de, de, del padre es muy importante que, que consiga esta baja porque además es que es el compromiso del padre también, ¿no? Tener un hijo es cosa de dos, ¿no? Es, uh, y socialmente hay que reconocer que es cosa de dos. Claro que sí, es que es la única manera para hacer familia, ¿no? Que cada uno asuma su lugar, ¿no? Y antes de que se hicieran estas bajas maternales, uh, como ahora, uh, las mujeres tenían que pedir uh, por, por depresión a, al, al médico de cabecera, ¿no? Que se les diera... Y, y entonces esto es muy fuerte porque, porque no es una depresión, no tiene nada que ver con una depresión y parece que una cosa más en las mujeres, no bueno, está deprimida porque le ha pasado esto, no, no está como tiene que estar por lo que le ha pasado. no Una cosa que me gustaría mencionar también en cuanto a, a favorecer el duelo es muy importante el hablar a los otros hijos que hayan podido nacer porque esto lo, lo preguntan muchos padres siempre, ¿cómo le digo a mi hijo o hija pequeña que, que a veces tienen meses o, o que no hablan? O, uh, de que lo que ha pasado, ¿no? Es muy importante que esto se mencione, que se hable con los niños, aunque no, ellos no hablen ¿no? todavía, uh, porque ellos entienden mucho que está pasando cosas, ¿no? pero en el lenguaje no verbal, y si no se les explica, aunque no es importante que entiendan las palabras, pero que vean que padre y madre le están tomando su tiempo para estar con ella o con él, para explicarle, para decirle lo importante que es lo que ha pasado, que ha perdido a su hermano, que, que van a cu cuidar las cosas, que las van a guardar, que mantener algún recuerdo y hacerlo esto con, con ellos, no porque muchas veces uh, Vemos que hay embarazos donde han participado mucho los hermanitos porque han ido viendo la, la barriga, cómo crece, han dado besos, han dibujado, han, han hecho la habitación y todo, y en cambio después no se les explica nada de un día para otro. Entonces esto puede ser muy traumático para los niños, ¿no? Y, y ellos tienen que saber que algo ha pasado, que lo saben porque a veces nos describen escenas de niños que, que no hablan, pero que, que abrazan a sus, a sus padres llorando o, o yo te quiero mucho, ¿no? o no llores, o uh, escenas muy emocionadas de, de estos hermanitos pequeños que, que saben que pasa alguna cosa, pero nadie les ha dicho nada. Entonces yo creo que es muy importante incidir en, en la explicación y también el, el que sepan que tuvieron este hermano o hermana, ya siempre más, que se les vaya explicando. Bueno, esto es un trabajo muy amplio de muchos años, ¿no?, que se vaya uh, normalizando este tema. Es que la, vivimos en una sociedad donde la muerte casi no, no existe en el día a día, no, no, no tenemos nada que nos confronte a la muerte, aparte de la televisión que constantemente nos está enseñando escenas violentas, uh, cosa que también no es nada positivo en este sentido, que la muerte quede solo como esto, ¿no? sino que es una sociedad que, que no le gusta el esfuerzo, el llorar, el que se respete el llorar, la tristeza y el pasar los duelos. ¿no? Entonces. Uh, poco a poco tenemos que ir aprendiendo de que, de que hay que respetar este silencio, esta tristeza y cada uno desde su lugar uh, lo tiene que hacer respetar, ¿no? Esto que decíamos con los hijos, pues bueno, que, que es importante pues, uh, integrarlo en familia también y si se integra en familia, pues también con los abuelos, hermanos, uh, con la familia amplia, ¿no? Uh, muchas veces las familias son las primeras que intentan pues, que su hija o hijo no, no sufra, o, o muchas veces también hay otros embarazos muy cercanos, o de hermanas, o en el trabajo, que iban muy cerca, ¿no? iban conjuntamente, iban a tener los hijos juntos. ¿no? entonces Cuesta mucho de, de destacar el niño que no está cuando hay otro que, que está a la vista, digamos, o que van a hacer. ¿no? Entonces, uh, en esto hay mucho silencio, hay mucho dolor porque muchas veces no se sienten reconocidas las parejas delante de los demás ante este hijo que han perdido, ¿no? O con amigos que enseguida, claro, están todos en la edad de reproducirse y enseguida están llenos de barrigas, de embarazos, de nacimientos, de niños, y entonces eh, cuesta un poco entrar uh, o, o que te llamen y digan mira, ha nacido tal día uh, mi hija y mira, te mando fotos ¿no? por el Whatsapp, que esto también lo viven a veces muy mal, no de decir cómo me manda esta foto cuando yo acabo de perder a mi hijo que iban a nacer casi igual. no Entonces hay poca sensibilidad en este tema ¿eh? y gana, gana la velocidad, la rapidez y y, y es, es muy importante de ir uh, haciendo camino poco a poco sobre estos temas. Um, muy importante esta pregunta porque uh, una cosa que parece um, también socialmente es que con otro embarazo esto ya, ya está solucionado. ¿no? Esto también es un tópico de estos uh, pésimos, ¿no? Porque no, no tiene nada que ver el próximo embarazo para evitar la tristeza de este, de este actual, ¿no? Aquello de pensar, no con otro hijo te olvidarás de esto, nada más equivocado, ¿no? Otro error grave social en cuanto a esto, ¿no? Entonces uh, es muy importante también hacer conocer que otro hijo no hace que se vaya uh, uh, la imagen o el recuerdo o el amor uh, a este hijo perdido, ¿no? y esto es, es importante y hay que dejar, yo creo, un tiempo también prudencial de seis meses un año antes de empezar a buscar otro hijo porque hay que haber hecho este duelo, lo que decimos, ¿no? hay que haber hecho este duelo de este hijo con su nombre, con su, con la imagen de la despedida con con el sentimiento común ¿no? de familia que hay. Y mmm, poco a poco, pues esto, lo que decíamos del duelo saludable, recuperar pues, la ilusión, las ganas uh, de, de dar vida otra vez, ¿no? de, y dar vida a otro niño o niña con otro nombre y con, en otro momento. ¿no? no es lo mismo tener un embarazo por primera vez y que es el primero, que además lo explican muy bien las madres, ¿no? Aquí no me ocupé de nada, era solo felicidad y bien y, y no pensaba en nada malo. En el segundo, es verdad que ya no es lo mismo, ya, como se dice muy bien, uh, hemos perdido la inocencia, ¿no? Ya este embarazo, decir, ¡ay qué bien, ¿no? ya estoy embarazada, ya lo tendré, ¿no? Esto se, se pierde y, y, y tienes más miedo, claro. Tienes más miedo y, y se vive hasta en el momento que no nazca pues, con, con miedo. Muy importante en estos casos tener un equipo profesional que lleve el embarazo, con quien uno se sienta bien, con que puedas comunicarte, ya sea el mismo o otro, el mismo si has estado pues, bien atendida, pero que también estos miedos se puedan atender y se puedan reconocer como válidos. ¿no? Y... Volviendo otra vez a lo del embarazo, a lo del duelo saludable, uh, es muy importante también que estos duelos acaben mmm, pues con experiencias positivas, ¿no? como, como puede ser esta vuestra, ¿no? experiencias creativas, experiencias nuevas, y que hay constantemente experiencias preciosas de dedicación y de homenaje a este hijo perdido, y que hace que, que toda esa energía, esta vitalidad, esta, estas ganas de dar amor no se, se inviertan en este proyecto y que entonces se trasluce enseguida este amor en, en los proyectos hechos a, a partir de allí. ¿no? Um, a partir de... De, del tiempo trabajando en, en Vallebrón uh, vimos que una cosa muy importante para los padres era poderse reunir um, y encontrarse entre ellos. Uh, así formamos el Espai de Paraula, que es un espacio que, que yo soy la responsable, la que llevo los grupos y que se hace una vez al mes um, de 7 a ocho y media de la tarde y, y que dura una hora y media, ¿eh? en lugar cerrado, sin interrupciones, y que pueden acceder todas las familias uh, de Cataluña, de cualquier hospital. ¿no? Es uh, algo mágico lo que pasa allí. ¿no? Yo creo que cada vez me emociono um, de, de las reuniones, porque es, al empezar nunca sabes cómo, cómo irá esta reunión ¿no? de grupo, y es la capacidad de poder... Uh, eh, discutir, hablar, llorar uh, de estas experiencias únicas de parejas pero que finalmente se va tejiendo una red uh, de comunicación y, y de, de, de representación, de, de contacto con las otras parejas sobre las mismas experiencias porque finalmente todo esto que estamos hablando son las experiencias importantes ¿no? lo demás es como lo demás queda fuera, ¿no? Como decía un padre, aquí me siento acompañado, fuera me siento solo. ¿sí? Y esto es bastante lo que pasa. Y, y como hay parejas que van viniendo dos, tres veces, ¿no? Que es lo normal casi, ¿no? A veces cuatro. Pues uh, el hecho de reencontrarse las parejas cada mes uh, es algo muy importante también, ¿no? de cómo te ha ido, tenías que tener una información, tenías que recibir uh, unos análisis, uh, tenías que ir al cementerio, entonces se va siguiendo de cerca. Uh, toda esta unión, esta capacidad de, de comunicarse entre ellos, que es realmente una comunicación como si fuera otro lenguaje, otro país casi, no es como una isla que hay allí, de, de que ellos mismos saben uh, qué es lo importante. ¿no? Y siempre hay alguna pareja que les ha pasado relativamente hace poco tiempo, y siempre hay algunos que quizás hace ya seis meses o hace más tiempo y esta segunda parte es la que acompaña cuando vienen parejas nuevas y esto creo que es, es de gran interés de forma espontánea no puede venir una madre que casi solo llora y que habla a su, su pareja y, y a otras madres dicen es que yo el primer día estaba igual que tú porque no pude decir nada no y ahora mira ya es la segunda vez que vengo y ya estoy hablando y ya puedo, puedo decir cosas, ¿no? Porque hay que decir, en cuanto al duelo, que de mes en mes, en estos tres primeros meses, cuatro meses, podríamos decir seis, de se, se, se gana mucho si se hace el duelo bien hecho, evidentemente, ¿no? Se va ganando mucho, del de primer mes al segundo hay una mejora, del segundo al tercero más, uh, ya tienes que ir realmente adaptándote poco a poco, ¿no? entonces uh, todos estos cambios se van notando y se refuerzan en positivo, ¿no? De decir, mira, pues he podido ir al cementerio, he podido guardar las cosas de la habitación, ¿no? También lo hemos hecho poco a poco, lo hemos hecho entre los dos, lo hemos ido haciendo la cajita de recuerdos uh, y, y se va resaltando todo lo positivo del duelo, ¿no? Del volver al trabajo que siempre es un punto importante. Entonces, son fundamentales, yo creo que es algo que tendría que, que expandirse, ¿no? uh, Simultáneamente, también, y desde ahora, desde hace ya siete años, uh, empezamos uh, un grupo de profesionales en el servicio de neonatos, con uh, neonatólogos, uh, enfermeras y auxiliares. Uh, vimos que el sufrimiento que tenían era, era muy difícil en situaciones pues de muertes ya sea a veces muy rápidas, inesperadas, de niños que a lo mejor iban más o menos bien y que um, hay muertes inesperadas que afectan mucho porque hay que pensar que los padres están 24 horas allí con lo cual la relación de los padres y el niño y el, el equipo médico y sanitario es muy grande, se establecen relaciones uh, muy intensas y al mismo tiempo también hay muertes como, como muy, muy largas, muy difíciles, donde todo el mundo ha luchado mucho y, y quizás no se ha conseguido los resultados que se querían. Entonces también es muy doloroso, o sea, todas las situaciones lo son mucho y veíamos que en ciertas situaciones la, quedaba muy tocado el equipo. Entonces, también uh, empecé a hacer estas, estos grupos que les llamamos grupos de reflexión sobre la pérdida uh, y, y, y que son grupos cerrados de unos cuantos profesionales que siempre son los mismos y así estuvimos el primer tiempo uh, hablando sobre todo este sufrimiento. Ahora ya son grupos que seguimos el mismo grupo cerrado, digamos, pero que está abierto a que otros miembros del equipo que vayan pasando situaciones que son cotidianas, porque hay un promedio de, de una muerte cada 10 días, 15 días, uh, uh, y un gran volumen de trabajo y de niños, no entonces para ellos es, es muy difícil. Y estos equipos que también van viviendo, pero que no son inicialmente del grupo, también vienen y piden de venir el día que nos reunimos, ¿no? que también es una vez al mes, una hora y media en un lugar cerrado y íntimo. ¿no? Entonces hay también una gran comunicación entre los que ya formamos parte del grupo desde hace tiempo con todas estas otras personas muchos jóvenes, residentes, o otras personas, otros médicos o enfermeras que, que ya pueden llevar tiempo porque esto no es garantía de, de que ya no, no vives el dolor y uh, confrontamos el sufrimiento y, y, y sobre todo damos cuenta de que el poderlo hablar de esta manera es un gran, gran apoyo para los profesionales. Esto también me gustaría que quedara dicho de que estos grupos son indispensables porque el trabajo que están haciendo es de alto riesgo si psicológico. Es, trabajan muy bien técnicamente, trabajan muy bien con las parejas, pero claro, pero el efecto, si no lo cuidas uh, psicológico, es muy, muy duro. Aparte que cada uno tiene su propia vida y hay duelos también en las vidas de cada uno y todo esto hay que tratarlo, con lo cual es algo muy importante. No se puede trabajar a destajo um, como quien está en un lugar que, que cada día es lo mismo, ¿no? Abrimos un segundo grupo también en Neonatos, en otro turno. Y también hemos abierto un grupo en, en partos con el servicio de ginecología y, y obstetricia. Y allí est eh, estoy con las llevadoras, sobre todo. Uh, y también con, un, con ginecólogos y auxiliares. ¿no? Entonces, uh, allí es un lugar muy duro por la alta cantidad de, de pérdidas que hay en, en partos, a nivel de, de pérdidas por interrupciones médicas de embarazo y por óbitos. Y, y es muy duro para los profesionales atender estas mujeres y, y hombres que en un momento, pues, tienen que afrontar a esta pérdida en el parto, ¿no? Porque, claro, allí es donde se concreta el nacimiento y donde hay que cuidar tanto, pues, tantos detalles como es el silencio, la intimidad, uh, el respeto, ¿no? uh, que, que, y, y la atención total, ¿no?, de, de, estos, de estos profesionales, que implica mucha tensión ¿no? emocional y física, ¿no? también. Y lo duro que es pues que nazca un, un bebé muerto, ¿no? Que esto, el silencio que hay en estos casos, uh, siempre es una situación muy conmovedora. Y, y también con el mismo ritmo hacemos estas, estos encuentros que también son indispensables.